Rafael y Sandra caminan plácidamente por el parque... ...recordando que allí fue donde se conocieron. De repente, una luz los enseguece con su potencia. Cuando sus ojos se han acostumbrado a la luz... ...logran ver encima de ellos a un ovni. La luz disminuye y de abajo del ovni se abre una compuerta. Los envuelve un halo de luz azul y los eleva hacia la nave. La pareja muy asustada grita y tratan desesperadamente de bajar pero sus intentos son fallidos. Ambos entran a la nave y no ven nada. Cuando despiertan están dentro de una alcantarilla. Rafael y Sandra no saben dónde están pero comienzan a caminar buscando una salida. En su búsqueda se encuentran con un alien. Rafael lo toma del brazo, lo sacude y lo golpea exigiéndole decir dónde está la salida. En ese momento todo el lugar se ilumina. Rafael y Sandra se tapan el rostro tratando de entender qué pasa. El alien flota y sale por la parte superior de una de las alcantarillas todo se ilumina cada vez más. Cuando Rafael y Sandra vuelven en sí, están nuevamente en el parque, pero la nave espacial sigue sobre ellos. Se asoma a un alguien más grande de quien solo se ve la silueta y dice: la luz se apagó y la nave desapareció en el espacio.